Aquí estamos, muy buenos días, feliz día de la mujer a todas y cada una, es un día para celebrarnos, estoy aquí esperando a nuestra hermosa Sabela, Sabela Bernardes desde España, así festejamos este día tan hermoso, a ver a Sabela, a ver si nos puedes ver, Ahí está, Sabela. Le vamos a aceptar. Hola, vale. Hola, hola. Feliz Ay, día. Hola, estoy... bomba. Ay, ya te veo. Oh, ya te veo. veo por fin. ¡Qué bien! <ríe> <ríe> <ríe> hola, hola. ¿Cómo estás? Ay, con muchas ganas, con mucha ilusión. Bueno, no sé si se... ahora te veo a ti, pero no me veo a mí. <ríe> Es de risa, sí. pero bueno creo que, creo que me querida, tú tampoco me ves, tampoco ¿no? Te veo. Sí, están nuestras amigas de la comunidad. Está mi querida amiga Bartel. Hola. Ay. Qué lindo. Nada. ¿sabe, no te, te vemos. ¿Muy loco? O sea, estamos en la mía, no te veo yo y la tía no me ve. No entiendo nada, ver, vamos a esperar unos segundos a ver si, si carga, pero bueno, bueno, pero me alegra mucho verte por fin. Hola, ¡Hola, ¡Qué linda nuestras amigas! Realmente va a ser una gran celebración esta. ¿Qué pasa en España que, o qué está pasando que no sale? Mira, no sé, pero la verdad que se viene sintiendo este año muy, muy intenso este día. Y, y bueno, mira, todo pasa por algo. A lo mejor justo estamos dando tiempo a que vaya la gente conectándose y seguro que en un ratito pues, magia, ya, ya salimos, porque es verdad que, que está potente, está potente la energía, ¿verdad? Lo hablábamos ayer, que, que está intensa, pero, pero la verdad que, que yo sentía que, que este año la energía de este de este Día de la Mujer es está muy, muy especial, ¿no?, muy, muy en sintonía de lo que tú y yo trabajamos, ¿no? de, de ver las cosas de otra manera, ¿no?, lo que hablábamos, ¿no?, de, bueno, sí, vamos a hablar del Día de la Mujer, pero ¿desde qué punto de vista?, ¿no?, porque ya sabemos que hay, que hay mucha gente que es, ¡ay, no!, nada que celebrar y se ofende si le celebra, si le felicitas. Y, bueno, yo lo entiendo, ¿no?, porque todo depende del punto de vista, ¿no? pero, bueno, yo elijo, yo elijo hacerlo desde, desde otro lugar, ¿no?, igual que, igual que tú. Y este año más que nunca, ¿no? Sí, sí, sí, porque, sí, sí porque celebrar eleva la felicidad planetaria. Exactamente. Sí. Y Entonces, la vida la hay que celebrar. Y aparte, como tal cual, tal cual. Eh, y, y realmente nosotras tenemos la responsabilidad de, de sacar el odio de esta celebración. ¡Ay, llegaste! ¡Te estoy viendo con esos ojos azules! ¡Es magia, es magia! Solo necesitábamos unos segunditos para poder vernos. Lo único, déjame que bien elevar un poquito más la, la cámara, que me veo un poco bajita. Yo creo que aquí aquí se me ve... ¡Uy! ¡Ay, se ve! ¡Se goza, quiero, Lo voy a dejar como estaba, porque ahora se me mueve más. Pero bueno... Da igual, pues queda un poco más y no pasa nada. Sí, no sé. ay, eh. Realmente una celebración. Una celebración. No podemos elegir mejor La día para que... reencontrarnos. Eh, gracias. La verdad. Que gracias, gracias. Más. Mira, eh, yo creo que sí, sí, vi, como vi. decíamos, ay, que, que es una celebración eh, para nosotras eh, sacar esto, este mensaje de odio al masculino Justo en este día, ¿no? Que nosotras hemos venido a sostener el amor. Las mujeres somos las que sostenemos el amor. Y, y, y está desde nuestro lugar, como nos pusimos de acuerdo, decir, no, hoy es un mensaje de amor, eh, mucho respeto hacia el masculino, inter, integrarlo, eh, perdonarlo y para adelante. Exacto, ¿no? juntos, juntos, es totalmente. Totalmente de acuerdo. Bueno, ¿tú cómo has vivido normalmente este, este día? Bueno, me ha encantado cómo empezaste hoy con esa canción sí. tan bonita, ¿no? Como la apunté aquí, si existe un paraíso se encuentra en ti mujer. ¡Ay, me ha encantado! Sí, y hablas con este... Dios sí. Amo esta canción, amo esta canción. Eh, es muy bella eh, eh, toda la letra dice, bueno, quiero compartir contigo, salir a caminar Y creo que ese es el mensaje, ¿no? Nosotras somos el paraíso y somos el paraíso para el hombre Para nuestros hijos, para, para todo Donde nosotras estamos está la magia Nos pasa cuando, llega, cuando uno llega a la casa de la abuela Cuando uno llega a la casa de, de nuestras madres cuando uno llega a la casa de mamá y dice, Dios mío, ¿qué haces con las plantas? Eh, decir, uno ve las flores de mamá, lo que cocina mamá, y, y nuestra madre es el paraíso. De allí es este, nosotras, ¿no? Junto con, la, con nuestra madre, Madre María, Madre Cósmica, como ustedes le quieran llamar, Madre Tierra, que vamos, vamos a, ese, a esa nueva humanidad solamente del lado de, la, de, de esa mamá, ¿no? Y somos el paraíso, las mujeres somos el paraíso, y somos el paraíso para el hombre. Por eso este día hay que levantar esta bandera y, y, y llevar mucha luz, mucha conciencia, porque es un día que se aprovecha para polarizar, ¿no? Este odio al hombre, de pie, juntas podemos, basta. Y no, no es así, este no es, para ahí no es la Nueva Tierra, ...por ese lugar... ...entonces... ...es desde, desde el amor... ...desde la conciencia... ...desde la neutralidad... ...desde bueno... ...vamos juntos... ...integrando este masculino... ...y este femenino... Eh, para, ...para ir ¿no? a la nueva Ay, qué hermoso! ¿Vos cómo te levantaste? Yo ya llevo... ...ya <ríe> sintiendo... ...por lo que dices tú... no hay, ...hay mucha polaridad... ...este día... no ...y bueno... ...es lógico... ...y es entendible pero se viene sintiendo, todos los años me pasa, me acuerdo de qué día es porque ya lo siento unos días antes, ¿no? Eh, claro, eh, pero bueno, entiendo que tiene que, tiene que salir todo, todo eso, pero, pero estoy con esa emoción, con esa emoción de este compartir contigo, de lo que tú dices, celebrar, porque es la vida, y la vida es al final la madre, ¿no? Entonces en este sistema, eh, bueno, que hemos tenido este patriarcado para bien y para mal, pero es el momento de, de recuperar, ¿no?, de recuperar esa energía femenina, esa energía de la madre que se perdió, porque la que nos estaba llegando no estaba completa, ¿no?, estaba como distorsionada, ¿no?, y, y tiene, que, tiene que volver, ¿no? Entonces, eh, yo lo que sentía era como que, eh, bueno, como que nos están invitando, ¿no?, como a deshacer ya esos nuditos kármicos que puedan quedar por ahí pendientes, ¿no?, que es como la energía muy, muy que nos ayuda mucho a ello, ¿no? Como que estos días va a ser como más fácil por fin soltar esos nudos y empezar a sacar esa vena acuariana, ¿no? Que tenemos dentro de hacer las cosas diferentes, ¿no? Como tú estabas diciendo, ¿no? De empezar a hacer las cosas eh, distintas, abrir nuevos caminos, pero como tú decías, de la mano, ¿no? De la mano todos juntos porque todos somos Dios-Dios adentro, ¿no? Femenino y masculino, ¿no? Y ese es un camino, es como cerrar una fase, ¿no? Vale, sí hemos vivido estos años, eh, ha sido una maestría, una experiencia, pero hoy ya vamos a cerrar la, la puerta, ¿no? Cerrar esos flequitos y ir juntos hacia ese camino que, bueno, me gustaba cuando hablábamos antes del live, lo que tú decías, que es con la tierra, ¿no? <risa> ¿Verdad? Que al fin y al cabo es nuestra madre también, ¿no? Ese volver a la, a la tierra, esas mujeres medicina, ¿verdad? Tal cual, tal cual, eh, uno, uno siente que la, la, la mujer, y uno lo ha, vi, lo ha vivido, lo ha, hecho, lo ha hecho carne, ¿no? La mujer le abre la puerta a lo divino, y lo divino nos lleva al balance, al amor, hacia más vida. Entonces, eh, tenemos todas las posibilidades para, para ir, ¿no?, hacia lo divino, eh, hacia ese paraíso, y está en nosotras, en la crianza hacia nuestros hijos varones, cómo es que tenemos una inmensa oportunidad con nuestros hijos varones, es decir, cómo les estamos sembrando lo nuevo, qué están viendo. Ellos tienen que ver el amor, la neutralidad, eh, por eso atención a las, a, la, a las mamás que vean este live, que tienen hijos chiquitos, 12 adolescentes, grandes, Tomar conciencia de que no tenemos que, que ese mensaje de odio, que, que lo hizo tan famoso a este 8M, ¿no? A este día libre. Sí, realmente, nos queremos libres, eso es cierto. Pero esa libertad viene de la mano de, de venir también con el masculino, darle el lugar al lado nuestro y, y, y juntos ir por más, ¿no? Esta, Creo que es lo que, lo que uno, nosotras lo estamos viviendo, ¿no? Acompañando con nuestras parejas eh, que, que trabajamos juntas y que juntas, juntos vamos por más, ¿no? Desde eh, integro el integro, el masculino, es un día es también ideal para, para, para honrar el masculino y decir que, que bueno que, que, que uno está al lado de, de esa energía que, que nos ayuda. A, a, a Crear, ¿no? A darle voz, a darle acción a este masculino que, que realmente, bueno, en, en nosotras y también, ¿no? Con, con, el, con el masculino al lado. Desde luego, las dos lo podemos decir con la cabeza bien alta, ¿no? Bien orgullosas y con todo el amor, ¿no? Eh, por, por, por esa tarea compartida, ¿no? Bueno, yo, por ejemplo, siento muchísimo el, el sostén que me da, ¿no? Eh, el to, la toma tierra, ¿no? Para hacer yo mi, mi labor, ¿no? Aparte, lógicamente, de, de, bueno, de la, de la comprensión y la parte más de, de pareja, ¿no? Pero eh, es curioso, eh, bueno, y tú que ayudas, ¿no? Tanto a, a esas parejas a como a reencontrarse con, con su amor y ponerse en misión, ¿no? Que es tan importante, ¿no? Esas parejas sagradas, ¿no? Volver a... Eh, a construir, ¿no? Eh, ellos van a ser ese ejemplo, ¿no? Con esa, son como semillitas, ¿no? <risa> Con esa energía ¿no? de la, de la nueva igual. tierra, ¿no? Sí, sí, yo lo que noto en, en los talleres es este enojo, ¿no? Hacia el hombre. Es ese enojo, ese este, este odio ancestral. Y, y lo que marco mucho es decir, vamos a ir al encuentro de nuestra pareja, de nuestros gemelos. Cuando hayamos eh, realmente perdonado y hayamos eh, eh, aceptado nuestra pareja anterior. Cuando ya no quede nada de odio, nadie, nada de bronca. Eh, tengo un amigo que nos enseñó esto, eh, que dice que, cuando, que nosotras desprendemos un perfume cuando, eh, muy particular cuando que no hemos sanado y tenemos ese odio, esa bronca con nuestra ex pareja. Entonces dicen que hay un perfume que ellos huelen, que por más que por fuera esté todo divino, hay algo que les dice, danger, danger, no, no, no, por acá no. ¿No? Entonces, por más que digan, ay, qué divina esta mujer, hay algo que les dice, no, con esta persona no avanza. Con esta mujer no avances, porque la mujer lo despide en un perfume. El hombre es más fácil, porque en cuanto se sienta en la primera cita, si nos habla de la ex, decimos, bueno, no, este no solucionó nada. <risa> pero qué importante, ¿no? Lo que estás diciendo. Bueno, además, eh, todos los que bueno hemos trabajado esto, ¿no? tú lo sabes, ¿no? De la pareja sagrada, que siempre todo el mundo dice, ah, no, qué suerte tienes. Y dice, bueno, claro, pero llegar hasta aquí hay un camino, ¿no? Como tú dices, primero. Tuvo que haber un proceso de sanación, de integración, ¿no? Y, y precisamente en estos días, ¿no? Con este portal, este 8M, tenemos esta oportunidad como que se nos va a mostrar delante, ¿no? Esa herida, esa fractura, ¿no? Esa pequeña fisurita que aún tenemos pendiente, ¿no? De ese equilibrio con, con lo masculino, de, de de dónde aún tenemos que trabajar para que pueda volver nuestro poder, ¿no? Porque si vuelve un cuerpo, ¿no? Que está débil, pues eh, igual, bueno, pues cogías un poquito, por poner un ejemplo tonto, ¿no? Entonces es como que nos va a mostrar, ¿no? Bien, si aún queda algo pendiente de ese equilibrio, ¿no? De ambas energías o... Estoy viendo mucho, no sé qué, cómo, cómo lo estás sintiendo tú, pero a mí me están viniendo, por ejemplo, mucha gente, eso, como para cerrar heriditas, viendo eso, qué partes, ¿no? De, de su campo eh, necesitan eso. Se cerran esas fisuritas para, para poder integrar ese regreso, ¿no? De ese poder femenino, ¿no? Eh, como tú dices... Eh, para hacer esa magia, ¿no? Porque por mucho que las mujeres somos creadoras, si, si no está esa energía masculina, no está esa fuerza que le va a dar la forma, pues no, no puede ser, ¿no? Necesitamos las dos, ¿no? No puede ser solo una, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que como vos decís, este portal nos va a mostrar y muestra en el colectivo ese enojo que hay hacia el hombre. Entonces, eh, esta femi ese feminismo extremo nos muestra ese odio. Y, y por allí no vamos a solucionar nada, con ese enojo, ¿no? Es decir, eh, y ese odio que se muestra, lamentablemente, este día, ¿no? Pero el colectivo nos muestra eso, ¿no? Esa bronca hacia el hombre. Y, y, y desde este lugar, desde, desde nuestra red, contar que, que no, que ese enojo lo tenemos que que viene con los abuelos, los, el padre, eh, bueno, paso hoje, hoja en blanco y para adelante, ¿no? Está eh, todo, todo por vivir, entra esa plenitud, esa magia en nuestra vida cuando solucionamos, ¿no? Cuando decimos, bueno, eh, eh, esta fue mi relación con los masculinos en mi vida. Y, y desde mi sanación, desde mi aceptación, ¿no? desde aceptar todo tal cual fue, es que yo eh, creo otra realidad. Qué Exacto, no recordar, Exacto. recordar que somos creadoras y que tenemos el poder para crear nuestra realidad, aunque durante muchos años, siglos, <risa> hemos pensado que no. Y, y, y bueno, pues claro, no importa ¿Por qué? porque no? Ya está Lo importante es empezar a ser conscientes De que sí, podemos darle la vuelta Pero bueno, desde un lugar, como tú bien dices Amor, de integración eh, Y bueno, si necesitamos Pues cada una persona necesita primero Dar escucha ¿no? a esa rabia Pues que la escuche, que la trabaje Por supuesto, pues, estará su niña interior ahí Partaleando y necesita eh, Darle su espacio Pero, pero no para quedarse en la víctima Sino para para trabajarla y hacia ese cambio, ¿no? Que eso es lo, lo hermoso, ¿no? <coughs> Perdón. Ay, se está notando ya cómo va cambiando la energía, ¿eh? ¿Te acuerdas que al principio hay unos problemas que si una me escuchaba y no me veía, otra te veía pero no te escuchaba, bueno, y todas estas cosas raras, pero ahora ya están eh, cambiando muchas cosas. Sí, sí, que está. Porque sabes que dónde está la magia, no? que, que las dos hemos centrado en esto de, de la línea. La magia está en que la mujer sabe leer el lenguaje del alma. Y como nosotras tenemos esa, esa sabiduría, eso de, de saber leer el alma, de saberlo interpretar, es nuestro deber y nuestra responsabilidad ayudar al hombre a que también se conecte con su alma. Todo lo que está pasando en este momento es la desconexión con el alma. Lo que está pasando a nivel terrestre, ¿no? A nivel global. Es esa desconexión con el alma. Y como nosotras tenemos, ¿no? Que nos dicen brujas, ¿no? Es, esa, eso de brujas, en realidad, si lo sabemos leer bien, es que nosotras tenemos el lenguaje de lo divino. ¿Por qué? porque nosotras tenemos el lenguaje del alma, la sabemos escuchar, eh, la, la, la, la sabemos leer. Entonces nuestra misión como mujeres es ayudar al hombre a que también pueda encontrar su alma, escuchar su corazón, seguir el camino con corazón. Y por allí creo que viene ¿no? esto de... de de, de, de la creación desde también. luego, porque la ascensión no o el despertar, bueno, todo este proceso, la nueva tierra viene desde, desde el corazón o sea, no <ríe> no hay otra, ¿no? entonces eh, hay, que volver, hay que volver ahí entonces hay ese papel importante no de esa energía femenina bueno, tenemos muchos ayudantes ¿no? porque también están por ahí los cetáceos los unicornios ¿no? que nos ayudan ahí de ese volver al corazón en los dragones que también nos están ayudando a integrar ¿no? todo, todo este proceso de, de dolor, ¿no? Eh, pero bueno, como tú dices, ¿no? En ese en ese en esa parte de las brujitas, ¿no? de <coughs> Perdón, de esa sabiduría, ¿no? de Es que hay una parte de la energía que no le gusta. <risa> pero no pasa nada, poco a poco tiene que salir y es normal. En ese volver a conectar con esa sabiduría que siempre tuvimos, de cómo se usan las plantitas, ¿no? De la Tierra, bueno. Exactamente, ¿no? Esa parte que, que bueno, que olvidamos pero que está ahí, ¿no? Por eso es tan importante volver a la naturaleza, ser consciente de en qué estación estoy, cómo van cambiando los ciclos, qué luna, ¿no? Empezar así a conectar de nuevo con la Tierra y luego poquito a poco todo va saliendo, ¿no? Pero, pero ahí también están las plantas para, para ayudarnos, ¿no? Por ejemplo, estos días está muy, muy presente para quien quiera conectar con ella la frecuencia de los tulipanes, ¿no? Los tulipanes nos invitan a escuchar nuestra voz interior, ¿no? Que estamos siempre buscando fuera, que nos digan, ¿no? Pero sobre todo a despertar estos aspectos femeninos, en hombres y en mujeres, ¿no? Estos aspectos femeninos que quedaron dormidos, ¿no? que estaban ahí velados, que es ese momento... Es como un catalizador ¿no? de la feminidad, me encanta. <risa> eh, entonces, bueno, pues todo esto que tú estás diciendo nos despierta la armonía, la intuición, esa sensibilidad, ¿no? Entonces es la verdad que una ayuda maravillosa, porque a quien no le gustan los tulipanes, ¿no? Eh, tenerlos en casa, esa frecuencia... Bueno, luego también hay esencias florales, por supuesto, ¿no? Eh, y luego, por ejemplo, eh, que tú y yo, bueno nuestra generación lo ha vivido mucho, ¿no? Estas mujeres que han sacado mucho su lado masculino porque era un mundo que tenían que competir, ¿no? Y esa vuelta ¿no? al, a, al femenino pues cuesta, ¿no? Porque, claro, porque ven que, que, que en teoría como que pierde, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, también está el granado que nos ayuda ¿no? a, a integrar esos dos lados, ¿no? Cuando hay un masculino muy presente, ¿no? Eh, que es muy, muy importante, ¿no? Y bueno, no sé por tu tierra, por ahí, eh, no sé si, si hay alguna tradición, a lo mejor, ¿no? Eh, que se haga así de mujeres. Bueno, sé que hay muchas mujeres medicina, ¿no? Por ahí. Ya, eh, acá desde... siempre fue importante como un regalito, una atención, el saludo en, entre las mujeres y del ah, hombre hacia la mujer. Por eso después circulaban muchos campelitos, no me regalen flores, bueno, viste, es como que dice el otro lado, el extremo, no queremos flores, queremos que nos respeten, queremos, este y yo decía, no, sí, las flores, las flores, la atención, eh, porque hubo mucho, años atrás, o todos tres años atrás, no queremos flores, queremos igualdad, queremos libertad, queremos respeto. Y uno dice, sí, todo, y las flores también, ¿no? Queremos todo eso, libertad. Y las flores también. Bueno, todo, yo, todo. tengo pendiente que a uno llame a mi mamá, que siempre la llamo, y bueno, cuando vivía mi abuela también. Y mi abuela me decía, pero si yo no, yo no trabajo, ¿no? Digo, ¿cómo que no? Digo, que no tengas un sueldo no significa que no trabajes. Entonces, en el fondo luego le, se emocionaba, ¿no? Que, que la felicitásemos, ¿no? Que es como, como lo del día de la madre o el día del padre, al final es todos los días, lo sabemos, ¿no? Pero bueno, pero es ese cariño, esa atención que, que tú dices. Y además las flores portan unos códigos de belleza maravillosos que también están haciendo ahí su, su función, claro. Sí, sí, sí. Dan, dan alegría, dan amor, claro. Mira, con respecto a estas fechas, acá lo importante es la esencia. En resumen, lo que nos dejan estas fechas es que elevan la frecuencia planetaria, elevan el amor, el respeto, la alegría. El Día de la Madre, uno entra a las redes sociales y es una fiesta. A mí me fascina ver las fotos de mis conocidos, de mis contactos, de mis seres amados con su mamá, porque uno dice, qué hermoso fueron a festejar, fueron a comer, qué hermosos los regalos, los abrazos, la familia reunida. Más allá de que uno diga, ay sí, pero es una fecha comercial y todos los días no importa. En ese momento se le puede hacer Es porque es un honrar, ¿no? Claro. Es así. Es honrar, es, es, se eleva la alegría en todo, ¿no? Vos, uno dice, bueno, sí, pero que los portales que no estamos en este calendario gregoriano, que los chinos no están en. No importa. Mucha gente se reúne en nombre de la luz y del amor para meditar. Para, eh, después cada uno se fija qué va a hacer, ¿no? Pero no no criticar eso de esa, esa frecuencia que hay de alegría, de unión, de respeto. Entonces teniendo ese equilibrio, uno lo. Claro, además somos somos un arco iris, somos todos tan diferentes, entonces. Pues es lógico que haya diferentes formas de manifestación, no de pues, por poner el ejemplo de un día como hoy, no pero lo que hay de estudio y del respeto, no la verdad, bueno, aquí aún estamos a las 2 de la tarde, aún queda mucho día, pero yo este año solo he recibido, la verdad, que mensajes preciosos, no sé si es por vibración o qué, pero de momento todo me he encontrado, <ríe> a diferencia de otros años, que a veces digo, ya voy a, no, voy a apagar las redes porque no quiero entrar en esto, pero... <ríe> De momento, y, y bueno, invito a que siga así, ¿no? A, a celebrar, a celebrar el amor, a celebrar la feminidad, a celebrar, bueno, todo, todo esto que hemos estado hablando, que es, es muy importante. Mira, fíjate, antes de entrar, digo, a ver qué, qué diosa nos acompaña hoy. <ríe> que nos, nos, nos, nos, a, ver, bueno, a ver cuál sentiste tú, pero a mí me, me, me vinieron, bueno, dos diosas y luego eh, me hizo gracia porque hablaste de, de madre María. Eh, y, y digo, voy a sacar una cartita. Y me salió Ana, la, la madre de, de María. <risa> o sea, la, la abuela, ¿no? Eh, claro, la abuela de Jesús, ¿no? Porque Ana tiene, de hecho, Ana en, en turco se dice parecido y significa madre, ya Que a mí, siempre me hizo gracia, digo, es un juego ahí como de, de palabras. Pero claro, madre María, Ana, pues ambas representan esa energía, ¿no? De, de ese amor universal, de... Bueno, y yo creo que, aunque siempre hablamos de, bueno, de, de todo de todo lo... Bueno, las grandes cosas que tenía María, ¿no? Y que venía de la escuela de Isis y todo eso. Y quizás Ana sea más desconocida, pero Ana también venía de la escuela de Isis, ¿no? Entonces yo creo que es como una invitación como a, a mirar a, a lo antiguo, a esa mujer ancestral que posee esos conocimientos, ¿no? Como que ella de alguna manera nos puede guiar, en recobrar, ¿no? Esto, estos conocimientos de estas escuelas de misterio, ¿no? Que, que había antes de todos. Bueno, pues tú hablabas, por ejemplo, de cómo ayuda a la mujer al hombre y me acordaba de las sacerdotisas, ¿no? Cuando venían, por ejemplo, los hombres de la guerra, ¿no? Qué duro vivir, vivir la guerra, ¿no? Y ellas, cómo curaban el alma y el cuerpo de esos seres antes de que pudieran volver con sus familias, ¿no? Y hoy en día, pues ya sabemos lo que pasa en los hombres que van a la guerra, estrés post-traumático y bueno, y muchas veces las, fa las familias nunca vuelven a serlo, o sea, quedan destrozadas, ¿no? Eh, ¿Y por qué no recuperar todo todo eso, ¿no? Que es tan, tan hermoso, ¿verdad? Y entender que ese amor sana, ¿no? Este amor de hoy, bueno, que tú nos contabas de tu abuela, yo decía, realmente el paraíso es para nosotras el paraíso siempre ha sido la casa de nuestras abuelas la casa de nuestra madre uno lo ve realmente que si existe el paraíso existe en mujer. somos el paraíso y venimos no de eh, hablando no de Ana no de la, de la mamá eh, de Madre María Madre María eh, y esa es la nueva diosa la nueva diosa viene del lado, ¿no? de, de, de esto de, de, ser, de ser madre, ¿no? Primero, eh, a mí me gusta siempre contarme los talleres, madre de nosotras sí. y, y yo lo, lo marco en los talleres y digo, tratarían así a un hijo, a una amiga, como se están tratando ustedes mismas? Y empiezan a decirme, no, no, no. Entonces, bueno, ¿no? ¿Qué regalo nos podemos hacer hoy entrar en esta reflexión? Este regalo a nosotras mismas, a las mujeres, ¿no? Como mujer. ¿Qué regalo me hago hoy? ¿Cómo me festejo? Es decir, me trato a mí como me trata mi mamá, ¿no? Como, como yo trato a mis hijos, a mis seres amados. Este amor propio y este autocuidado. Que, que, que es nuestra responsabilidad como, ¿eh? nos podemos hacer un lindo regalo hoy estar en nuestro amor propio en nuestro autocuidado eh, porque cuando yo, yo consulto en los talleres ¿no? generalmente de almas gemelas, a ver ¿cómo, cómo mentalmente? porque la salud mental es, es un gran es un gran tesoro en este momento ¿cómo nos estamos tratando? ¿qué nos estamos diciendo? ¿no? Este, cómo nos tratamos día a día, cómo nos hablamos nosotras. Y esto de ser nuestras propias madres, eh, como tú dices, todavía no llamé a mi mamá, pero yo me levanté y y ya estaba el mensajito de mi mamá. Realmente, eh, es decir, bueno, como nuestra madre nos trata, nos tratamos a nosotras mismas, de amor, como nos recibía nuestra abuelita como vivía a nuestra abuela, eh, creo que a esas caras, cuando nuestra abuela nos veía, ¿no? Y, wow sí. ¿Qué, ¿Qué era eso en el fondo? Era el gran amor que recibía, ¿no? con la mirada, ¿no? Con el resto de que despegar, un cariño que, que es esto, ¿no? Que tú dices, ¿cómo? que sanaba al hombre antes con la gente realmente el amor sana. sanamos con nuestra presencia este, no sé, ayer venía ayer vino mi hijo con una picadura en terrones y me dice ¿qué me hiciste mamá? ¿No? Estos, bueno, unas cremas la crema que hace la piel estaba totalmente después desinflamada en el y le digo, esto de es con las manos El más el amor ¿No? Esto es sana Le digo, el amor sana El verte así con el tobillo tan pintado ¿no? Como que es, ahí, por ahí viene Por ahí viene sí. la magia ¿no? Esta sacerdotisa Esa nueva diosa, esa madre ¿no? Como tú dices que <coughs> perdón, que está volviendo, ¿no?, en nosotras, está volviendo a expresarse al 100, casi al 100%, ¿no?, porque estaba como muy chiquitita, por todo esto que hemos hablado, eh, con todo ese amor, eh, y es, bueno, lo que tú dices, ¿no?, que esa sensación de hogar, ¿no?, piensas en mamá, en la abuela y es hogar, ¿no?, da igual donde esté, ¿no?, estás un día y alguien hace unas lentejas que huelen como las que hacía tu abuela, y te transportas a esa cocina de la infancia, ¿no? Y, y te sientes bien, ¿no? Yo, por ejemplo, muchas veces me pongo... Mi abuela me ponía en la mesilla de noche unas gardenias, y cuando la he de menos me pongo su olorcito y me hace sentir bien, ¿no? Esas cosas que es como tenerla de nuevo con, contigo, ¿no? Y es, ¿no? El, el famoso sana sana, de rana, ¿no? Es, es la mamá, esa es la energía. Entonces, no importa que no seamos madres o que sí esa energía está en ti, está, está en cada una de nosotras, ¿no? Y, y es el momento de, de sacarla al mundo, ¿no? Bueno, y me quedaban por decir dos diosas, las, que, las dos diosas que nos acompañan hoy, bueno, y una es Isis, ¿no? ¡Qué curioso! <risa> como no? Bueno, porque al final todos son, todos son la misma, ¿no? Pero bueno, Isis como representa, <coughs> perdón, esa gran diosa, ¿no? La gran maga, la gran madre, ¿no? <risa> Todas esas cualidades que estamos mencionando, <coughs> Perdón, pero también representa el disfrute, también la energía sexual, que también es muy, muy sanadora, no Ahí podemos pensar en, en Jesús y, y, y, y María Magdalena, por ejemplo, no eh, y después eh, está Artemisa, ¿no? que creo bueno, que ya, ya hablaste de las dos no en, en, en los capítulos de de las diosas y mal retos, no que Artemisa nos viene uh -huh. con, con ese fuego sagrado, ¿no? Como recuperando esa sabiduría de la que, eh, de la que hemos hablado, ¿no? De esa sabiduría que, que, estaba ahí de forma natural, esa intuición, pero que bueno, un poquito se quedó por el camino y que empieza a asomar, ¿no? Entonces es como esos arquetipos que nos están acompañando hoy en, en volver a conectar con, con todas estas facetas de, de la diosa que somos, ¿no? La madre, la maga, ¿no? Esa parte también de disfrutar de la vida, ¿no? Del placer, bueno, no todo sexual, ¿no? Hay muchas formas de disfrutar del placer, ¿no? Una comida, ¿no? Un baile, ¿no? Un abrazo, ese eh, disfrutar de la tierra, claro. <risa> no estar todo el día ahí meditando oh, ¿no? Eh, también... De, de la tierra porque la diosa es terrenal o sea más que nunca verdad en este cuerpecito cada vez está integrándose Ay, más guay. en este cuerpecito y, y pues vamos siendo seres más divinos todavía pero un cuerpo humano no que es lo hermoso no Esta experiencia. qué lindo esto de bailar disfrutar este, acá nos saluda lindo a vela, tal cual con el con la iglesia, por eso eh, para mí es un día, es saludarnos entre ustedes, eh, un grupo de, en, en mi casa de eh, las tías, todas las tías, las mujeres, las sobrinas, todas las guías, eh, creo que uno va disfrutando, ¿no? Es que nos está dando Hoy, aquí desde España, Argentina, uniendo, siempre tenemos amor y respeto. Porque lo más bello de la vida es esto, ¿no? Esto de es, estar en redes. Es, es, es algo maravilloso, ¿no? Cuando. yo, no, ¿no? Esa amiga que te da el coste de buscar tal lugar y que. A mí me encanta cuando se ve en la instalación de Utrecht, uno prende la cámara y le dice, ¿y oh, cómo me encontraste? No, no, porque mi amiga le dijo a mi amiga y así sí, se es. va haciendo una red. Es, es hermoso, es hermoso, la verdad que sí. <ríe> ese, ese, porque uno claro. va a compartir, cómo comparte. Y es, es bonito, ¿no? Antes, mientras esperábamos a ver si entrabas o no, tal, en el live, estaba co comentando precisamente eso, ¿no? Cómo, bueno, algunas veces, sobre todo cuando éramos más pequeñas, ¿no? Eh, había esa rivalidad entre mujeres, ¿no? Y cómo eso ya está quedando atrás, estamos trascendiendo, bueno, por lo que sea que motivó eso. Y volviendo a recuperar esa, esa hermandad que es tan, esa sororidad, como dicen, ¿no? Tan, tan hermosa, eh que es el momento, ¿no? Bueno, eh, me estaba acordando, ¿no? Eh, bueno, en todos estos trabajos que hacemos, pero me gusta mucho, ¿no? El, cuando veo digo yo tengo que ir un día a, a, ir a Argentina ese camino de la diosa que haces, ¿no? Que siempre digo ¿no? vienen mujeres y se marchan diosas, ¿no? Que es tan hermoso, pero es, es así, es, es hay que hacer ese viaje de transformación, ¿no? Eh, nos toca, nos lo merecemos. Sí, sí, yo creo que el camino de la diosa, primero fue chocarme en mí. Yo recuerdo que cuando fue bueno, por cuatro años, y cuando Madre María le dijo: Bueno, hay que darlo a conocer el camino de Dios. Realmente es eh, el lugar y activando esta cosa que el que uno la tiene guardada uno, uno es como que no la, no la nos gusta verlo en otra y nos gusta verlo en otra pero nosotros como que veníamos más tímidas bueno, ahí tiene que ver la, la activación del masculino la integración de nuestro masculino y nos, eso nos hace tomar un poco nos hace ir a la acción. Y por ejemplo, dice, llegan mujeres que regresan cosas no por porque toman esa, esa diosa que la llevan a su lugar. Hoy nos estábamos saludando, saludando todas las diosas que están al camino. Y eso de esta idea de encarnar las en la tierra tiene que ver con esta vida como vemos acá en pista Yo recuerdo cuando iba a, a una fila que a mi Chingona, como chingona que se encuentran allí, y me acariciaban el chiclo. ¿no? tuve experiencias más de este lugar. Con, y A veces me sabían decir Estos es los aros Y yo se los colgaba, ¿no? Colgaba mis aros allí y siempre me gusta dejar los aros chingonas Y ellas me fueron dando esa fuerza eh, eh, Esa fuerza Esa magia Es como que Siempre cuando llegamos a, Digo, dejen A mi este corazón Conecten con la tierra, Así en nuevas. Y bueno, las experiencias que se nos van contando se pueden hacer eh, a visitar eh, eh, la tierra y otras vidas, y se si activan otras vidas. Por eso se entienden, ¿no? Entonces, el más difícil, han pasado? El camino de la Diosa, eso se puede explicar, hay que venir y vivirlo eh, Ahora se si hace otro en la vida y estamos organizando el diablo Y cuando estamos esperando para que lo hagas pronto cuando puedas eh, es muy emocionante Además esa energía que es el lugar tan, Porque, tan bueno, especial sí. también Sí Maravilloso, es una, una labor preciosa, una labor preciosa. Sí, claro que sí. La, la verdad que siempre he sido veniente, este, no, la madre La fue matando fue muy obediente y en que va entrando el amor de, de la nos da fuertes y Por eso es la diosa, ¿no? Se la diosa. He visto cómo las mujeres eh, que regresan toman otra otra postura, ¿no? todo ante sus vínculos, el trabajo, la alegría de vivir, la, la alegría de estar encima. Estamos recibiendo como que como ¿no? que nuevo, no activa la Dios vuelven dios exacto necesitamos un que cada vez haya, haya más diosas activadas claro que sí eso es lo que lo que necesitamos qué maravilla bueno se está cortando un poquito ahora al final pero bueno yo creo que se entendió lo que lo que querías decir ¿eh? yo por lo menos lo entendí bien espero que los demás también y, y ahí con, con esa emoción y ese amor que, que transmites, que ya yo, ya me he traslado, parece que estoy ahí también. <ríe> y bueno, y con esas fotos y vídeos que cuelgas siempre tan, tan tan hermosos que dices bueno, a ver cuando cuando se pueda, me hago una escapadita, <ríe> cruzo el charco que soñamos con abrazar yo también Vamos a pero bueno me por lo menos por lo menos hoy parte. compartir no compartir esta celebración de este honrar <risa> a la mujer a la madre a la diosa verdad a, a esa hermandad de mujeres a ese camino no de la mano con, con nuestros hombres <risa> esa vuelta a la tierra que es, es hermoso y, sí. y bueno con los que nos están acompañando y, en este día tan especial, bueno, los que nos verán luego también, por supuesto, pero que se ha, se ha sentido, ¿no? Ese cambio de esa energía tan, tan hermosa, tan bonita, y bueno, que nos siga inundando este día, ¿verdad? Sí, sí, sí. Recordad, recordad que nosotros a la, la puerta sí. hacia lo divino. y desde este lugar ya la eso. Recordar que nosotros somos la puerta. diosa ¿sí? hace que, ¿sí, ¿no? Cuando uno asume eso, la diosa entra, entra y va, eh, porque, porque, bueno, lo que sale fácil, lo que es natural es el amor. ¿sí? Es, es, es tan natural. Qué Dios. <ríe> gracias por <ríe> Pues sí, sí. Tenemos que recordar sí, y celebrar. Sí, sí, sí. Como para, para recordar hoy queremos hacer un momento, como tú decías, que estás poquito, que falta quizás perdonar a disciplina. Esos hicieron lo que pudimos con las cosas que tenía, con la crianza que tenían. Y qué lugar ¿no? salir, salir, de este enojo hacia el mundo. y entender también que fueron criadas por sus mamás en el mar mercado. Es que había, sí. y es lo que se pudo. Sí, sí. Pero bueno, como dice Vidal Luz, hay cuanta magia, y ahí, ahí estamos nosotras en este resurgir trayendo de nuevo la, la magia a la tierra, a nuestras relaciones, a nuestras familias, y, y bueno, habrá que poner tiritas donde toque aún ponerlas, pero ya los que ya se han avanzado un poquito ese camino, ya, ya es hora de dar el siguiente paso, ¿no? y mostrar el camino a los que vengan después, eh, desde esta alegría, desde este amor, no que se está compartiendo y, y sintiendo hoy, ¿verdad? La verdad, que lo que contás que se está haciendo aquí en España, desde la ley de respeto. Bueno, vos, de verdad, me imagino con toda esa maravilla trabajando, haciendo pasos. Así era, así era. Sí, fíjate, ayer estuvimos haciendo precisamente un debate sobre... Bueno, en España este mes se celebra el Día del Padre, ¿no? Porque es el Día de San José, ¿no? Entonces eh, sé que en otros, que en, en Argentina, no sé si también coincide, no me acuerdo ahora, pero sé que en otros Es en junio, ¿no? En sí, junio. Sé que hay varios países que, que sí lo celebran y otros no, ¿no? Pero bueno, con la excusa dijimos, bueno, pues vamos a hacer algo especial por lo de... Por lo del día del padre, todos estuvimos haciendo un debate sobre lo masculino, la energía del inace, papá, ¿no? Entonces, también es otra forma bonita de, de honrar, ¿no? Un poco el día de hoy, ¿no? Porque eh, a veces para poder celebrar, pues primero igual tengo que ponerme, ¿no? De, eh, pues liberarme alguna carga que tenga de mi clan o sanar, ¿no? Y, no, pues decidimos hacerlo este año así, de esta forma diferente, ¿no? Con, con estas, con estas cositas, ¿no? Pero bueno, cada uno tiene que sentir, ¿no? Un poco dónde la ha vibrado, ¿verdad? ¿Qué, es, qué, qué fisurita pequeña se le están mostrando para, para trabajarla? Y, y vamos a por ello, ¿verdad? Y, y los que ya tengan menos fisuritas, pues ya pueden dar más pasos por delante <ríe> ayudando, ¿no? Porque nunca uno está así 100% sanado, ¿no? Eh, pero si no, nunca damos los pasos, ¿no? Hay que ponerse manos a la obra y, y ser ser esas pioneras de la tierra, ¿no? <ríe> es esas pioneras, ¿no? Dar para, para adelante. Eh, es decir, ver, viste cuando tu abuelita te decía, no, no trabajaron claro, porque están pasando la fecha. Antes de la mujer que trabajaba, ¿no? porque había sucedido cuando se le dio este tipo. Entonces, ahora se entendió que no, que es universal y que es un día para disfrutar y desde esta óptica, ¿no? del amor que somos, desde la diosa. Al menos yo decido vivirlo así, por supuesto, no, porque entiendo que como siempre, no, la historia cuando no se conoce se tiende a repetir y entiendo que bueno, pues todo surgió en su momento, ¿no? Bueno, ya había un día del trabajador, pero bueno, hicieron ese día la mujer trabajadora, no sé si mal no recuerdo, ¿no? Por una fábrica creo que en Nueva York, donde es test del textil que hubo un incendio, y los tenían encerrados para, imagino, que no robaran o no se escaparan, o bueno, tenerlos allí no sé cuántas horas, y claro, como estaban encerrados, no pudieron escapar, y bueno, murieron un montón. Y Bueno, fueron esas pioneras que hicieron esas primeras manifestaciones, reclamando sus derechos, ¿no? Lo que pasa es que claro, entiendo que partimos de una historia de dolor, entonces, a mí estar celebrando una historia de dolor pues tampoco me hace gracia, entiendo, entiendo que, que le estamos muy agradecidas a esas mujeres, ¿no?, por lo que hicieron, pero entiendo que ya ahora, por lo menos para mí, el, el camino ya es otro, ¿no? Eh, habrá quien tenga que seguir haciendo eso, por supuesto, pero para mí ya es, ya es otro camino, ¿no? Entonces, eh... Por eso claro, exacto, juntas, ¿no? es, es, es, es que hay otro, camino, ¿no? Ot breeding, hay otro camino, ¿no? Es decir, dar eh, a eso fue, ¿Fue? ahora es la nueva tierra. Perdonamos al hombre, amamos más, ¿Sí? ¿Te enseñamos, amar a amar. ¿Te? ¿Te? ¿Te? y de ir tratando con, con... con... con... Eh, ¿no? y diciéndoles eh, que... Que... que eran las herramientas que tenía y desde este desde... amor desde pasión inspiración eh, lo... lo abraza y le dice bueno, no. bueno, yo estoy, la verdad que estoy muy feliz <ríe> mariné porque este, este día a veces, muchas veces, como que lo vivías como medio oculto, porque cada vez que decías algo te reñía, ¿no? Como, no, no se celebra. Y entonces era como, vale, yo te entiendo, pero yo no me siento así, ¿no? Eh, pero yo creo que ya era el momento, ¿no? De, de salir y de expresarlo, sobre todo eso, porque este año he sentido una energía muy, muy, muy de cambio. Así como otros años, pues, eh, siempre... Tildaba más la parte de dolor, ¿no? Pero este año se siente como, bueno, un antes y un después, ¿no? Ya se venía forjando, por supuesto, pero de, de empezar a hacer las cosas diferentes, de empezar a cerrar todo eso, ¿no? Que, que tú dices... Y también recordar, ¿no? Eh, pues en la prehistoria <risa> lo sabían, sabían la diosa que teníamos dentro, ¿no? Ahí se honraban esas... Vemos esas, esas diosas gorditas, ¿no? Que, que se veneraban en la antigüedad. Entonces también recordar... Eh, y esto no, no significa dejar que seamos más ni menos que los hombres, ni nada de eso, ¿no? Pero sí recordar que nosotros tenemos el poder y que esas situaciones, ¿no? Como el ejemplo de la fábrica, tenemos el poder para que no vuelvan a pasar, ¿no? Entonces, eh, y construir una sociedad diferente, ¿no? Desde el, desde el amor, ¿no? Eso es lo importante. no Nos quedamos. Sí. La energía de nos hemos dado cuenta de que nosotras podemos equilibrar exacto, exacto. Quitarnos yo creo que esta, la energía de ahora es quizás antes de, mm, no, no, no, no es como que jamás he pero ahora si uno toma voz y dice nos festejamos desde este bar y si nos celebramos desde este desde la diosa, ¿no? desde nosotras mismas. Es una esto de seguir la muerte, ¿no? Eh, ir así. Y mirar cómo van siendo socialmente, ¿no? Y desde una visión orgullosa de misma, mi corazón. Siento mi alma, mi vida va por ahí. Creo que esta es la mujer, es la vida de su historia y, y, y, y del amor, respeto, que es celebrar. Exacto. Bueno, qué, qué maravilla, qué maravilla esta, esta celebración, ¿verdad? <ríe> Tira. Bueno, ya lo tonto y lo bobo, llevamos ya una hora hablando y parece que llevamos cinco minutos. Me encanta. Sí, sí, sí. Ahí, ahí Cori. Nos dice ah, ya al final. Me... Sí. Ah, y bueno, ¿qué te parece? Aquí, pero claro, al final se está cortando un poquito. Bueno, igual no, ya no están diciendo, ya es el momento. <ríe> y bueno, ya haremos más encuentros, seguimos, seguiremos hablando. Eh, yo creo que lo más Sigue la serie Diosa Dios, así que vamos a ver qué, qué nos toca, cuál es la Perfecto, yo creo que, la, que es, es que el mensaje se ha transmitido, la, ¿verdad? Aunque ahora se corte un poquito. Exacto. Sí, sí, sí. Gracias, gracias. gracias Estás está tan linda les enviamos un gran abrazo a todas, a todas las mujeres y, y gracias por, por acompañarnos y celebrarnos ¿sí? gracias también por este espacio vida, luz, alma gracias a todas las, todas las diosas todas las mujeres <risa> todas las diosas para dar a ser gracias gracias <risa> <siento Haciendo> gracias <risa> Sí. Así lo dejamos. Un cariño a todos. Un bueno, abrazo.